¿no? Hoy vamos a saber cuáles son las influencias de Carlaca, Carla on the Bass Guitar de Hoy, Ayer y Siempre. ¿Por qué carajos toca así la Carlaca? ¿Por qué? Porque dicen que es chida la Carlaca. ¿Por qué? ¡Abríbalo! Y tres dos. Hola. <risa> Yo lo estuve pensando, lo estuve analizando y pues primeramente tiene que ver por la influencia del género, del rock. Eh, me gustan muchos géneros. Empecé escuchando pues como lo clásico, ¿no? Como el pop, toda esa onda comercial que estaba en los noventas y, y que pues no estaba mal, yo tenía mi cassette de Faye también, <ríe> pero pues no, obviamente eso no, no era una influencia sino hasta que llegó el rock que conocí me acuerdo que fue con con Janis Joplin con los Doors o sea un poco clasicón y me empezó a gustar muchísimo pues ya después de eso llegué al bajo pues realmente no fue como que una influencia de ese momento yo empecé a tocar como por inercia por instinto porque pues ahí tenía que estar no ya después empecé a, a conocer bajistas sobre todo que que me hicieron como ampliar como esa perspectiva no del bajo que muchos creen que o, bueno hacen de que el bajo es como un refrigerador, saben ese chiste bien, que pues solo lo notas hasta que lo desconectas. ¡Oh! Y es un mal chiste, de ¿verdad? Sí. No, pero sí, o sea, a veces el bajo Mucha gente no lo puede eh, a lo mejor Presenciar, ¿no? Esa cuestión Yo la cambié conociendo Otras cosas, ¿no? Que fue, por ejemplo eh, Conociendo bajistas mujeres sí. Una que, que Me gustaría mencionar es Esperanza Spalding búsquenla uh. Me gusta uh -huh. mucho porque es Ese rollo, ¿no? De que no es un bajista Por ahí atrás, ¿no? Es un bajista Es una bajista oh, que vale. exactamente Y que canta, hace otro rollo y totalmente auténtico, ¿no? Sí, pero... Ajá, ah, aparte tiene un súper estilo, ¿no? Y, por ejemplo, pensando en algo así también similar, eh... Diferente, Roger Waters Que pues no es así como que A lo mejor el más virtuoso Por así decirlo en el bajo En cuanto a que no tiene a lo mejor una super técnica O a, no hace mil notas Pero bueno, ahí a lo mejor hay una disyuntiva ¿Verdad? Pero para mí es una persona Que fue muy importante en, en su banda En Pink Floyd E hizo, hizo mucho énfasis En los arreglos, en la arquitectura de la música eh, Paul McCartney Obviamente me, me encanta su estilo El, el hecho de componer, que que hacen más allá, ¿no? Eh, Jerry Lee, sobre todo, también uh. Ajá, exactamente, el que canta eh, Tiene un grupo muy, muy chido eh, Que también tinte Todo ahí, muy, muy, muy chido eh, Sobre todo esas cosas eh, Flea, sobre todo también eh, De los Red Hot, Chris, de Muse Hay muchos rollos, ahí ese, ese Chris Me gusta mucho por el rollo de usar Mucho efecto, ¿no? Que antes era Algo que no sucedía tanto Pues básicamente es eso Digo, no ha alcanzado como el Hecho de decir, este es mi influencia y toco así Por, por ellos, ¿no? También Marcus Miller, hay mucha, mucha, mucha información muy buena. Que igual, si tú eres bajista o eres músico, pues podrías ahí también encontrar algo que te pudiera decir, oye, me gusta este grupo, o me, me jala a querer yo ser un bajista que, que tiene una línea de bajo muy chida o algo icónico, ¿no? Entonces, pues básicamente, pues por ahí va la onda, o sea, sobre todo el género del rock. Y pues así. Muy bien. bien. Y pues bueno, eso es todo amigos craneanos. Esperemos que sigan en nos con nosotros ahí en contacto, que estén en nuestras redes sociales. Eh, ya pronto tendremos una presentación de un nuevo disco. All right. Estén ahí al pendiente y pues creo que eso es todo. Pues suscríbanse niños para que sigan recibiendo toda esta información de nosotros los... Pelones y cráneo con la bella. Pues denle like, échenos la manita y si les gustó, pues campanita y suscríbanse. Los que no están suscritos, nosotros somos Cráneo, el poder del rock. Y nos vemos en la que sigue. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.